Leoncitos como vieron el título, vamos a estar espiando gente en Brocaden con el Chris. Ya nos vestimos de cactus, bueno, vamos a ir a robar, digo, digo, espiar. Esta es la casa donde vamos a robar, digo, digo, espiar. jsjsjs música para que no se aburra XD. <risa> ¿Qué estás haciendo, chamaco, Aquí casi los banean XD, así que mejor le voy a robar. Me enamoré de una toxique, chique, toxique.